No podemos arrancar ninguna página de nuestra vida, pero podemos tirar todo el libro al fuego. Amantin Dupin de Frank Whale Mau Pratt. Hola usuario de la página. Como ya es costumbre en este sitio de escritura colaborativa, hemos traído otro concurso más para activar esas mentes tan interesantes y deliciosas que tienen todos. Esta es una ocasión especial. Sin embargo, estamos celebrando un evento muy importante a lo largo de todo el planeta. Una fiesta sin igual a lo largo de todo el universo. Así es. Ese aniversario número trigésimo 33, 333, 333, 333, 333, Tercero del nacimiento de aquel que perdió su rostro. Como sabrán, su majestad ha gobernado la ciudad de los llantos desde tiempos inmemoriales. Desde las sombras ordena y organiza las actividades de la ciudad, siempre sin abandonar su torre. En honor a nuestro silencioso rey, las calles de la ciudad de los llantos se llenarán de una intensa algarabia. Precisamente por esto... Nuestro concurso del mes va a ser un poquito diferente de todos los que hemos hecho antes. Aunado al obligatorio sacrificio de sangre a su majestad, la página celebrará la... Suicidio con 2022. El título es muy autoexplicativo. Concurso de suicidios. Todos hemos sentido esa sensación alguna vez. Saber que nunca nada es suficiente para satisfacer a los demás que tú mismo no eres suficiente. La ausencia de esa otra persona, el pensamiento de la soledad, de irte aislando de tus familiares y amigos, a pesar de tus intentos por evitarlo. Ese vacío eterno, el cual permanece ahí sin importar tus acciones. Las cosas que antes te brindaban alegría ya no lo hacen más. Y entonces, decides terminar con todo eso. Nos gustaría que los escritores exploraran esta temática con el fin de complacer los oscuros deseos de su majestad. Hay muchos tipos de suicidios, desde los autónomos hasta los asistidos, y también hay muchos motivos para hacerlo, además de los ya mencionados. Puedes escribir sobre los motivos, las maneras o las consecuencias, lo que tú creas más apropiado para la historia. Además se te darán puntos extras si añades las cosas mencionadas en la sección de ganadores. El objetivo final, después de todo, es crear una pieza que alegre a su majestad en esta fecha tan especial. ¿Te cuento un secreto? Él mismo va a ser parte del jurado. Reglas Las reglas son la base de toda actividad divertida, ya que gracias a ellas podemos saber quién gana o pierde quien incumpla las reglas del concurso será inmediatamente expulsado y ya saben lo que les pasa a los expulsados solo se permite una entrada por participante si tu entrada es descalificada pero aún crees tener tiempo de subir otra adelante se permiten coautorías pero ten en cuenta que la entrada que publiquen contará para ambos participantes como un consejo general no escribas nada junto a uno de tus seres queridos. Los artículos que no tengan relación con la temática serán descalificados. No escribas sobre finales esperanzadores. Todos los artículos deben llevar la etiqueta suicidio con guión 2022. Por favor, no uses la etiqueta para artículos no relacionados con el concurso, ni para artículos publicados después de la fecha de finalización los rastreadores podrían confundirse, y nadie quiere eso. Una vez subida tu entrada, no se te permitirá realizar cambios mayores respecto a la trama. Las correcciones menores, como ortografía, gramática, CSS, o quitar y poner imágenes, videos, audios, está permitido durante todo el periodo de publicación. Solo recuerda no hacer muchos cambios en poco tiempo. Como ya se dijo, los rastreadores se confunden fácilmente y ni se te ocurra tocar tu artículo durante el periodo de votación. En cuanto a esa última regla, si quieres que tu artículo tenga imágenes, videos o audios, o incluso consista solo de estos, puedes hacerlo. Pero no subas nada de ediciones, montajes o efectos especiales. Aquí solo se permiten verdaderas representaciones de la realidad. Los archivos que contengan los suicidios de alguien ajeno al círculo personal del autor o los autores llevarán a la expulsión del concurso. Buscamos cosas originales. No uses borradores que hayan sido mayoritariamente escritos antes del anuncio de este concurso. Incluso si todavía no se lo habías enseñado a nadie ni subido a internet, los rastreadores lo sabrán. No actúes de forma antideportiva. Nada de votos maliciosos, raideos, multicuentas, spam excesivo, insultos en el chat, resurrecciones o cualquier otra cosa por el estilo. Los rastreadores no tendrán ningún tipo de compasión respecto a este punto. Mantente atento al módulo de votación de tu artículo. Si llega a los 33 votos, Tienes permitido votarlo tú mismo a fin de subir a 34. Si alguien más da un negativo, anula tu propio voto para dejar el módulo en 32. No dejes que permanezca en 33 por más de 3 minutos. Es probable que los participantes experimenten sueños extraños durante la duración del concurso. Estos consistirán en una ciudad de arquitectura variable, ...normalmente cubierta por neblina. Los individuos vagarán por las calles durante un tiempo... ...hasta encontrar un poste con un nombre grabado. Si este nombre es... o ...Obujunka... ...Ankalf o... ...Esperbuidos... ...se debe caminar a la derecha hasta llegar a un precipicio. Al caer por el mismo... ...eventualmente se despertará. Si el nombre es cualquier otro... A la izquierda del poste se hallará una gran escalera, encima de la cual hay una puerta que lleva al mundo vigílico. Si el nombre es Kadat, rezar a tu deidad predilecta puede ayudar a sobrellevar lo que viene. Luego de terminar el concurso, se insta a los participantes a dormir con la luz prendida durante las siguientes 33 horas. Si se les va la luz, se les funde la bombilla o surge alguna otra problemática, no duerman en ese lugar. Si tienen dudas, pueden hablar con un moderador. Los rituales de invocación están ahí por algo, úsalos. Por último, la regla más importante. Diviértete, aunque no bajes la guardia. Pensamos en contingencias para muchas situaciones, pero siempre pueden surgir imprevistos. Ganadores, la posición de los tres primeros lugares se dedicará por un jurado. Se ha decidido dar un punto extra a las entradas que complazcan las peticiones de los miembros de este jurado, que se exponen a continuación. Aquel que perdió su rostro. Su majestad en persona ha pedido que las entradas incluyan escenas sangrientas y explícitas. Aquel que fue encadenado. La maldad en carne y hueso ha ordenado que las entradas incluyan ritos dirigidos a él. Aquel que fue ahorcado. El hechicero ha gritado para que las entradas incluyan bailes. Aquella que llora. La dama ha solicitado que las entradas incluyan niños. Aunado a todo esto, se dará una mención honorífica al artículo con más votos al final del concurso si el artículo quedó entre los elegidos por el jurado la mención honorífica será para el siguiente con más votos moderadores junto a los rastreadores las siguientes entidades se encargarán de que todo el concurso se realice sin contratiempos si tienes dudas puedes llamarles con total libertad sin embargo Procura no malgastar su tiempo con preguntas estúpidas, o serás expulsado del concurso. Asimismo, si los moderadores te dicen que hagas algo, hazlo, no importa qué tan asqueroso o bizarro sea, o siquiera si se relaciona con el concurso. El Caballero Para dudas sobre las reglas y la organización. Apaga todas las luces de tu casa excepto las de dos habitaciones adyacentes, no importa cuáles. Colócate en una de ellas y deja la puerta a la otra abierta. Pon tu escrito o idea para el concurso enfrente tuya, ya sea en una computadora o en papel, y espera. Eventualmente, un hombre de traje negro, con corbata y guantes del mismo color, se presentará en el umbral de la puerta no le podrás ver la cara debido a su altura. Pregunta lo que necesites y él te contestará. Sea amable en todo momento. Cuando tus dudas sean resueltas, guarda tu artículo del concurso y el hombre se irá. Es de destacar que, si el hombre porta una corbata de color rojo al presentarse, es porque lo has molestado. Rompe la hoja con tu escrito, o, en su defecto, tu computadora, y él se irá. A partir de ese momento, Abstente de entrar a este y a cualquier otro concurso donde el caballero funja como moderador. La polilla, para dudas sobre las peticiones del jurado. Cuando sea de noche, dirígete a una zona boscosa con una lámpara y una hoja con tu artículo del concurso. Eventualmente, escucharás que una criatura gigantesca aterriza sobre un árbol cerca de ti. Si volteas, verás dos ojos rojos brillantes que te devuelven la mirada. No dirijas la lámpara hacia ellos. Limítate a exponer tus dudas en voz alta e instantáneamente sabrás las respuestas, a pesar de que la polilla nunca habla. Una vez satisfecho, avienta la lámpara lejos de ti, la polilla volará hasta ella y se la llevará consigo. Podrás regresar a tu casa pero no prendas ninguna luz en el camino. El soldado Para dudas sobre las fechas y las recompensas Colócate boca abajo sobre el suelo, sin importar dónde estés, con una hoja con tu artículo en una mano. Golpea el suelo cuatro veces con los nudillos de tu mano libre y aguarda hasta escuchar cuatro golpes del otro lado. Sin moverte de tu posición, Comunícate con el soldado en código Morse hasta que tus dudas sean resueltas. Para terminar, grita la palabra GRANADA lo más fuerte que puedas y sal corriendo en cualquier dirección. No regreses hasta pasados 44 minutos. No veas ninguna película relacionada con la Primera o Segunda Guerra Mundial durante los siguientes 4 días. FECHAS las fechas se aplican según el horario de la ciudad de Los Llantos. Periodo de escritura. Desde el anuncio del concurso hasta la próxima luna llena. Periodo de publicación. Durante tres días tras la próxima luna llena. Periodo de votación. Luego del final del periodo de publicación y hasta que Su Majestad declare el final de la celebración. Anuncio del ganador. El 31 de febrero siguiente al fin de la celebración Recompensas Primer lugar Un lugar asegurado para él o los autores en el más allá de su preferencia Si se desea, el lugar de uno de los autores se le podrá ceder a uno de sus seres queridos ya sea vivo o fallecido Segundo lugar La resurrección completa y sin consecuencias de uno de los seres queridos fallecidos del autor si hay más de un autor, se resucitará una persona por cada uno. Tercer lugar, la oportunidad de entablar una conversación directa con uno de los seres queridos fallecidos del autor. Si hay más de un autor, cada uno podrá conversar con su propio ser querido. Mención honorífica, la oportunidad de saber el destino del alma de uno de los seres queridos fallecidos del autor. Si hay más de un autor, cada uno podrá elegir su propio ser querido. Participante Una credencial oficial de ciudadanía de la ciudad de los llantos. De así desearlo, él o los autores de los puestos más altos pueden intercambiar su premio con los lugares inferiores, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Sofía Wallace continuó leyendo el correo electrónico ante ella. Al final del todo, había una pequeña anotación. Es de www.tsukumogamebritters.com Creí que te interesaría, ya sabes, por lo de tu hermano. A mí me interesa conseguir la ciudadanía de la ciudad. ¿Qué te parece si colaboramos en algo? Oli, susurró para sí misma. Hacía mucho que no hablaba con Oliver y no estaba segura del motivo. Simplemente lo habían transferido por alguna razón. Oli, ¿en qué demonios te metiste? Dirigió el ratón al botón de reportar, pero se detuvo. Pensó en su hermano. Pensó en los gritos que la atormentaban todas las noches. La ciudad de los llantos. Ya había escuchado ese nombre antes, hace tiempo, cuando trabajó directamente para la fundación. Casi toda la información estaba clasificada para ella, pero le quedó claro que no era un lugar bonito para vivir. O en todo caso, morir. Pero... volvió a susurrar. Qu quizás... Sus ojos recorrieron otra vez todo el correo hasta dar con la parte de Recompensas. La resurrección leyó de uno de los seres queridos fallecidos del autor. Recordó la risa de su hermano. ¿Cuántas veces no había soñado con volverla a oír? Retiró el ratón del botón de reportar y lentamente lo llevó al de RESPONDER